Hola, yo soy Olga C. Moret, mujer cronopio y te voy a invitar al reto Mindfulness. Sí, durante 14 días vamos a incorporar a nuestra rutina en total unos 22, 24 minutos de enfoque a través de técnicas de respiración que son súper sencillas. A ver... El 45% del tiempo no estamos ni siquiera presentes pensando en lo que estamos haciendo. Por eso tomar estas pausas nos permiten involucrarnos en las acciones, estar presentes. ¿Cómo vamos a empezar este reto? Tenemos que comenzar nuestro día de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque apenas nos levantamos, nuestro cerebro genera un aluvión de cortisona y nos empezamos a preocupar por lo que vamos a hacer en el día. ¿Cómo vamos a sobrevivir a este día? Pues sí, entonces vamos a quedarnos dos minutos en nuestra cama, pendientes de nuestra respiración, pendientes de nuestro cuerpo, si saben lo que es la técnica del body scan, también pueden hacer un rápido body scan que son 5 minutos, pero al menos permanezcan 2 minutos en la cama solamente concentrados en su respiración. Antes de comenzar tu día laboral, tu día en el trabajo, tu día trabajando en tu emprendimiento, toma 10 minutos para recuperar tu atención y tu conciencia. Esto te va a permitir que seas consciente de las actividades que vas a hacer, sobre todo te va a enseñar que por esos 10 minutos tu respiración, tu atención, tu enfoque va a ser totalmente tuyo. Eso va a permitir que tú emprendas las actividades del día con una presencia. ¿Y qué hacemos durante las reuniones de trabajo? Las reuniones de trabajo son agentes de distracción increíbles. Así que tómate dos minutos cuando vayas camino a una reunión o antes de la reunión para relajarte, para respirar, para estar consciente. No vayas corriendo de una reunión a otra. Si te es posible, tómate 5 minutos entre cambios de contexto, es decir, 5 minutos entre reuniones, cuando te digo que hagas todos estos ejercicios de respiración es que te concentres en tus inhalaciones y en tus exhalaciones y las cuentes, después no te va a hacer falta contarlas pero al principio cuéntalas, finalmente tenemos que hacer un corte de nuestro día de trabajo, ¿por qué? porque nuestra familia, nuestra vida personal merece también tu atención, tu conciencia y que estés allí. Por favor, no revises más correos sobre trabajo, déjalo ir, pasa tiempo con tu familia. ¿Cómo haces esta desconexión? Pues te recomiendo 10 minutos de mindfulness. Cuando vayas en tu commute, obviamente si estás manejando tienes que prestar atención al camino, pero si vas en el metro, si vas en un autobús, tómate 10 minutos para estar presente. No leas, no escuches radio, no veas mensajes, porque hay estaciones de metro que tienen todavía señal de celular. Deja tu celular afuera solo, está allí, está presente, mira la gente, date cuenta de lo que te rodea, los olores, los colores. Y esos 10 minutos te van a permitir desconectarte de todo, ese, de todo ese estrés del trabajo. Así que te lo resumo. En la mañana, dos minutos te quedas en la cama y piensas en tu respiración. Diez minutos antes de empezar a trabajar, vas a hacer también estas respiraciones, inhala, exhala y cuentas. Luego, antes de cada reunión, dos minutos si es posible cuando vayas camino a la reunión y cinco minutos para cambiar de un contexto a otro. Finalmente, cuando vayas a tu casa en el commute o justo antes de entrar a tu casa para estar con tu familia, para entrar a tu vida familiar, corta la vida laboral y haz 10 minutos de mindfulness. Vamos a hacer esto juntos por 14 días. ¿Cómo va a funcionar esto? Vamos a darnos apoyo por email, por mensajes, Vamos a comunicarnos y vamos a decir: esto me está funcionando, esto no está funcionando. Descubrí esto, ¿qué tal si hacemos esta técnica de body scan o no? Vamos a hacer una pequeña comunidad a través de nuestro correo electrónico, a través de los mensajes o como los queramos comunicar. Y yo personalmente me ofrezco a chequear que ustedes estén en el camino correcto, eso del camino correcto suena raro, pero que estén encaminados, vamos a decirlo así, y vamos a hacerlo juntos. Estoy comprometida realmente a tratar de incluir estas prácticas de mindfulness y no dejar que el estrés y las distracciones se lleven lo mejor de mi día. Gracias por llegar aquí. Gracias por interesarte en el reto. Te voy a dejar un link en mi página para que me mandes tus datos y así podamos comunicarnos y formar un grupo de apoyo para incluir mindfulness en nuestro día.